Bien, muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A propósito de que este domingo son las elecciones, en el día de ayer, pues culminaba todo lo que tenía que ver con proselitismo, publicidad, en torno a los partidos políticos y el cierre de campaña de cada uno de ellos. Pudimos ver a un PRM, Fuerza del Pueblo, eh, y por supuesto al PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Alguna de las cosas que nos llamó la atención fue que no pudimos escuchar, bueno, no nos llamó la atención porque de hecho nos acostumbró eh, al candidato del partido oficialista, no decir una palabra en este cierre de campaña, más parecía eh, un cierre o una entrada de celebración hacia el, triu hacia el triunfo porque solo pudimos ver artistas y gente brincando y bailando. Eh, más allá, siempre entendemos que al final del cierre de una campaña, pues lo ideal es escuchar al candidato de X partido referirse a lo que ha sido todo el proceso de la campaña, lo que se espera y lo que brindará a sus ciudadanos de ser electo. En el caso del señor Gonzalo Castillo, brilló por su ausencia en lo que tiene que ver con el discurso. No ha de sorprendernos, ciertamente porque conocemos cuál ha sido su manejo y comportamiento en torno al mismo. De hecho, al final de mi alocución voy a poner un breve videíto de donde podemos ver eh, ciertamente la debilidad eh, que tiene, esta debilidad que tiene el candidato de comunicación, no sabemos si es de desconocimiento de los temas. Mira este título. Eh, lo, lo tomé del listín, debo resaltar Ajá. donde eh, señala esto, Gonzalo Castillo cierra su campaña con el espectáculo del triunfo pero sin un discurso, o sea, sin una sola palabra, todo su derecho, pero deja mucho que desear sí, pues que, no so eh, Carolina, que ahí el titular fue como medio viciado porque le pusieron pero porque pudo ser y sin discurso. Pero que... lo que sí quiero eh, destacar, que es una realidad, no nos sorprende, pues nos acostumbró nos acostumbró y creo que le hizo mucho daño a su proyecto político, esta debilidad, si se quiere, que tiene el señor Gonzalo Castillo de comunicación, de ibanar ideas y tal vez de desconocimiento de temas importantes cuando se le hacen preguntas. Por otro lado, vimos a un Leonel Fernández también celebrando eh, el cierre de su campaña en las calles, como los demás candidatos, un cierre de campaña. Eh, bueno, el presidente tiene, el expresidente... ¿Ustedes han notado que cuando en las entrevistas, si uno mismo a veces le llama, ah, escucha esto, Amado, le llama presidente, al expresidente Fernández, usted lo mm. ve en la entrevista, presidente, sí. o sea, sí. se ha quedado no, el con eso. presidente de la Fuerza del Pueblo. No, pero no es en ese sentido. Exacto. <risa> Entonces el, presidente, el expresidente Fernández está acostumbrado, tiene... La experiencia, un cierre por todo lo alto en el día de ayer, refiriéndose a sus ciudadanos, uno de los cierres de campaña que creo que más impactó ciertamente fue el del Partido Revolucionario Moderno, no solo por el espectáculo y el montaje, sino por el mensaje que se vendió, señores. Y Si producción me ayuda y podemos mostrar una imagen, si me la pueden buscar, pido disculpas que no la suministre. Eh, del cierre de campaña del PRM señores, el mensaje que se vendió de unidad, que era una debilidad interna que ese partido venía arrastrando por el hecho de que figuras importantes como David Collado no se había sumado de lleno, pero al final pues pudimos ver que hubo o que se vendió o que se entiende que hay una unificación, ver líderes señores. Eh, como Carolina Mejía, Farideh Raful, David Collado, el mismo Paliza que tiene cierto eh, nivel de, de aceptación a nivel nacional, aunque es eh, eh, eh, senador por Puerto Plata y demás. Entonces esto vende muy buena imagen. Sabíamos lo que se presentó al principio cuando eh, David Collado declina su interés de reelección y que dice que se iba a retirar. Entonces, eh, el PRM ha logrado eh, romper con esta, esta debilidad interna que tenía. La ha convertido en una fortaleza vendiendo un mensaje de unidad y un discurso, eh, si se quiere, ace acertado por parte del por el candidato presidencial Luis Abinader. E y esto es importante, señores, escuchar, escuchar qué piensan los candidatos, saber cuál es su visión. Más allá de lo que hemos dicho eh, en principio, las propuestas es un es una ley, es una ley establecida que hay que presentar las propuestas, llevarla a la Junta y demás. Pero a mí que nadie me diga que se po que van a leer 200 y 300 hojas de, de, de un proyecto, eh, de una propuesta de un partido político. Entonces, ¿qué ha pasado con el candidato del oficialismo? Que es una debilidad terrible, enorme. No sabemos si el presidente Medina no lo conocía a la hora de la imposición de este señor Gonzalo Castillo de que eh, Castillo tenía esta situación o esta condición de comunicación. Tenemos el videíto. Y, y no lo hago eh, con mala intención, ciertamente, sino es que nosotros debemos de, de saber quiénes van a dirigirnos, señores, se supone. Que los candidatos, un candidato a la, vicepreside, a la presidencia de un país, quien va a dirigir los destinos de una nación, debe de conocer los temas, por lo menos eh, lo mínimo o lo básico de cada uno de ellos. A cualquiera de nosotros no luce, pero un candidato presidencial o un presidente de la República que le hagan una pregunta como esta y no pueda responder, que tenga que decirle, ah, no, espérate para que él me la responda. Eso es como que usted lo llamen a su casa y diga, espérate, que la mamá mía que te va a responder porque yo no sé responder. Entonces vamos a poner el videito, muchachos. El video que está pidiendo el, video que está pillando, el video que está Es un link. <coughs> Gracias. Manuel Luna, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. ¿Cuál es su posición con respecto a la implementación de, de esta ley de garantía mobiliaria y cómo vería usted que el registro de, de esta garantía pueda estar eh, compartido entre el sector público y el sector privado, como bien igual pasa con el registro mercantil? ¿Me permiten que don Arcea que la conteste para que tengan una información de primera mano? Le cedo la palabra. En eh, la entrevista con la Cámara de Comercio, el, el señor, el candidato presidencial del PLD, no supo, no pudo, no sabía responder. Y es por poner un ejemplo cuando nos referimos al conocimiento de los temas, a lo que tiene que ver con la comunicación, que ha sido, señores, ha sido, y no podemos quitarle esto, ha sido una debilidad fuerte que ha tenido que manejar el oficialismo a través de estrategias eh, publicitarias, a Gonzalo Castillo nosotros solo lo vimos en mensajes grabados, editados y leídos en las redes sociales y en los anuncios o en los comerciales de la televisión. No pudimos, señores, en todo este proceso electoral escuchar de manera directa, en vivo, como se supone y entendemos y estamos acostumbrados, como, es, como hemos escuchado a Leonel Fernández, a Binader, a Guillermo Moreno. Y así sucesivamente, pero usted es quien eh, dará su voto, hágalo de manera consciente, elija la persona que usted entienda que puede representar los mejores, eh, los mejores intereses para la nación. Nosotros necesitamos personas con un enfoque muy claro en temas que a nosotros nos afectan muy gravemente, como es el tema de una justicia independiente, señores, como es el tema de la transparencia. No podemos seguir así, no podemos seguir auspiciando que la República Dominicana estemos en los primeros puestos cuando se habla de corrupción, cuando se habla de mal manejo de transparencia. Señores, vamos a dar este domingo 5 de julio un voto consciente. El candidato que mejor nos represente, que tenga los ideales más nobles para dirigir los destinos de nuestro país, entiendo que es el que debemos de seleccionar. Vamos todos a... A votar. Bien, gracias a Carolina Medina por eh, su comentario y bueno, en este momento vamos a continuar con el feedback de nuestros televidentes a través de la red WhatsApp.